¿Qué tal? No, a no, no, no. Respuestas de exámenes absurdas Hola, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí Bien, hoy vamos a ver exámenes absurdos Bueno, absurdos, los que han respuesto los exámenes los, los exámenes están bien pero lo que es absurdo son las respuestas ¿Me has este examen se supone que ecuación vale una suma de estas tienes que poner pues como dos respuestas Lee el enunciado es que mira que estos exámenes son de primaria pues no lo entiendo y tengo 23 años y no lo entiendo usa tus dedos usa tu cabeza este tonto. es lógico que tienes que usar tus dedos para escribir es lógico que tienes que usar tu cabeza esta, eh, escribe, esta es de colegio, porque la letra es de colegio. Eh, escribe con cifra los siguientes números. El, el típico ejercicio que te pone 20 y tienes que dibujar el 20 al lado. 32 y tienes que dibujar el 32 al lado. Este chico o chica ha entendido que tienes que poner el número siguiente. Es decir, si pones un... Si, por ejemplo, primero el 10. ¿Qué va después del 10? El 11. Me mal que este chico por lo menos sabe contar. Eso es su punto. Por lo menos sabe contar. No es la respuesta que el profesor esperaba y es la segunda respuesta o sea es la segunda pregunta y ya estás poniendo tonterías no piensa con la cabeza Acuérdate del examen anterior usa tus dedos y la cabeza y aquí no estás usando ninguna de que querían, si ¿sí estaban casados, hallar la X. Este es el típico ejercicio de. Me quedo sin voz Y este, en vez de hacer la operación, que ahora mismo no me acuerdo cómo se hacía, creo que era multiplicando, si no me equivoco. Eh, este, en vez de hacer la operación que corresponde, en vez de hacer eso, ha señalado la X y ha dicho: Aquí está, no hacemos otra buscarla. Aquí está, no la ves, profesor. Aquí está, la X, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. ¿Cómo te ves de aquí a 100 años? Haz un dibujo Se supone que tenías que dibujarte de aquí a 100 años A lo mejor querría decir 10 años Y le han saltado un cero y ha puesto 100 El alumno muy gracioso ha puesto Un angelito muerto Como diciendo, soy un angelito muy bueno, pero estaré muerto eh, Me da pereza leer el enunciado Así que me voy a saltar a la respuesta Ahora justifica tu respuesta Porque es Igla. <risa> Muj, siempre siempre, la razón. Está bien, no se no tengo que ver en colegio otra vez. Comenta, hombre, comenta, que eso ayuda a que las cosas vayan bien. Comenta. Este tiene que equilibrar la ecuación. Si no me equivoco, creo que era eh, hacer que en un lado la respuesta sea la misma que en el otro. Y aquí, en vez de hacer la ecuación, ha hecho un equilibrista equilibrando la... ¡Ecuación! original. ¡Pero ponla bueno, después! Ya que has dibujado, si has tenido tiempo para hacer ese dibujo, si has tenido... ¡Haz la ecuación! ¡Si vas a tardar lo mismo! Y si has tenido tiempo para hacer el dibujo de... Porque ese dibujo es... Pues si has tenido tiempo para hacer ese dibujo, haz la ecuación. Si es que tampoco es tan complicado. Esto es de una canción. Es una canción que se llama Cantaba la rara, Cucú. Debajo de la rara, Cucú. Te te paso sigue la canción, no te quedes ahí cantaba la rana cucú debajo del agua cuántos fantasmas hay supongo que pones no cuántos fantasmas hay en la izquierda se supone que tienes que responder a base de los dibujos que hay arriba sería si hay cuatro y le quitas uno cuántos te quedan de toda la vida la, la respuesta más en vez de poner un tres porque no es que te quedan tres libres dale like también ya que estás y comenta algo porque siempre te lo tengo que decir yo, que comentes algo y no comentas nada. Te quedan tres. Te quedan tres, liberados. Te quedan tres. Y te preguntas si tienes solución o no. Y luego, si tienes solución, te razona tu respuesta. Y si no la tiene, también tienes que razonar tu respuesta, aunque sea que no. No se puede por esto por lo otro. Sí se puede por esto por lo otro. Hay cauciones que no le pueden responder por mucho que le des al Y este apostó. ¿Sí? Ahora se supone que tienes que razonar tu respuesta. Razonar. Explícate, explícate Todo tiene solución en la vida, Sandrén. Muy bien, este es positivo Tranquilo, no pasa nada, que no pongan el pánico Youtube, tranquilo Es un dibujo de un niño de 3 años Aquí tienes que poner las partes del cuerpo Te dejo por la pantallita Vídeos y paquetes turquilas Y todas esas cosas Adiós, chao, adiós, adiós.